Bueno, ¿qué tal? Ya vimos la teoría acerca de los podcasts, que son muy buenos, que es el formato que está en alza, que lo escuchan las y los jóvenes, que hay un, un potencial de monetización de este tipo de producciones interesante, que en otras formas de periodismo no, entre otras virtudes y, y tendencias. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo hacer un podcast. Y lo interesante de esto es que con una simple app, como la que están viendo en pantalla, que es Anchor, Anchor, Anchor, como quieran decirle, se puede gestionar integralmente un podcast. Es decir, crear el canal de podcast, donde voy a ir poniendo los episodios, e incluso grabar y editar cada uno de los episodios. Desde el teléfono, con pasos muy sencillos, pero bastante completos. También tengo la opción de grabar por mi cuenta un episodio y subirlo a través de esta aplicación. Porque lo interesante de Anchor o Anchor, que pertenece a Spotify, es que una vez que tenemos el episodio, lo distribuye a través de la plataforma de Anchor o Anchor, pero también por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y por otras distribuidoras de podcast que se usan en el mundo. Pero acá en Argentina el canal hegemónico la verdad que es Spotify entonces lo que más nos importa es que se distribuya por Spotify y no hay problema porque Incor. además es de Spotify, así que nos instalamos Anchor desde ahí y una vez que nos instalamos Incor vamos a entrar a la aplicación y lo que vamos a tener es lo último que hayamos hecho, ¿no? Podemos, tenemos distintos episodios. Ahí pueden ver un pequeño episodio que grabamos el año pasado. Podemos ver el podcast si ya tiene programas. Podemos descubrir dentro de la plataforma Incor Porque es como un Spotify también de, de, de podcast que están publicados en Incor Pero lo que nos importa más son estas herramientas. ¿Vieron el botón de herramientas? Lo cliqueamos y van a ver que tenemos mensajes de voz. La gente nos puede enviar Mensajes de este estilo. Hola, qué bueno el programa. Me encanta muchísimo. Te hablo desde Tapalqué. Un beso enorme. Bueno, ¿vieron? También tenemos la herramienta Grabar. que Es la que nos permite, a través del celular, grabar el podcast integralmente, de principio a fin. Ya sea si es un podcast donde alguien expone, como este video, o una conversación o una entrevista. Yo estoy frente a la persona y pongo el celular en el medio. Muy importante, el celular tiene que estar fijo, ya sea apoyado sobre la mesa, con un soporte de algún tipo, con un trípode, que evite que en el micrófono se graben los movimientos de manipulación del teléfono. Con este botón rojo grabamos directamente en el teléfono. Yo no puedo grabar en este momento porque como estoy grabando la pantalla, eh, hay una superposición de uso del micrófono, pero no importa. También está la biblioteca donde están todas las grabaciones que tengamos. Ya sea un programa pregrabado en otro, en otro lado, por ejemplo lo uso, lo grabo en la computadora porque tengo más herramientas de edición, con un micrófono profesional y demás. Pero lo cargo a través de un cable USB o cualquier otro sistema de transmisión de archivos a la aplicación y desde la aplicación lo distribuyo a los canales de podcast como Spotify, Apple Podcasts eh, y Google Podcasts y demás. Bien. Entonces esta es mi biblioteca de archivos de audio grabados por mí. Después tenemos cosas que vienen en la app como separadores. Por ejemplo. A ver si se escucha. No se estaría escuchando. A ver. Bueno, creo que no se oye por alguna razón. Eh, pero son separadores. Bien. Además, tenemos sonidos. A ver si se escuchan los sonidos. Posiblemente. Por la misma razón. Que no se están sonando. No están sonando. Los sonidos. Son los de boom, lo que fuera y además canciones que se integran con Spotify, pero para eso necesitan Spotify Premium. Bien, entonces esto es el ABC para grabar, publicar y distribuir un podcast. ¿Vieron qué simple? Por ejemplo, vamos a usar el de la biblioteca, algo que ya grabamos. Por ejemplo, vamos a usar este. Agregar episodios, supongamos que ya tenemos el archivo con el programa. Agregamos este archivo al episodio y empezamos a, a armarlo. Entonces vamos a buscar. Eh, el, acá lo tenemos. Y si ya está listo, este. Vamos a eliminar uno, porque hay dos. Eliminar. Ahí tenemos este. Y si ya está grabado, lo podemos publicar. Pero podemos agregar música de fondo, por ejemplo. Podemos agregar uno. Ahí, por ejemplo, vamos a agregar la primera. Entonces, nuestro audio, que era solo de voz, ahora lo está procesando con una cortina musical de fondo. que Lo interesante es que se sube y se baja automáticamente, dependiendo del volumen de voz que tenga el programa. Entonces, ni siquiera necesitamos ecualizar esa situación. Una vez que le ponemos música de fondo, podríamos editar audio. Tiene la opción. Ah, me tiró un error, pero podemos editarlo. Y eh, lo que tenemos que hacer ahora, una vez que tenemos el programa, es publicar. Ponemos un título de episodio. Que voy a poner cualquier cosa. Prueba. Y... En descripción, la descripción es muy importante, al igual que el título. ¿eh? Porque es lo que el usuario la usuaria va a usar como eh, elemento de toma de decisión. Si va a consumirlo, si va a darle una oportunidad o no. Entonces, tiene que ser un título que sabemos que con eso nos jugamos. Que nos escuchen o no nos, escucha, no nos escuchen. Entonces Y la descripción también tiene que ser muy completa. Pero yo, esto es una descripción. Bien. Podemos personalizar, cambiar la portada, número de temporada, episodio, tipo de episodio y podemos publicar ahora. Bueno, fabuloso. Ya está publicado en Anchor y van a ver que en cuestión de minutos les va a avisar que ya se publicó en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y demás. Y no hay mucho más misterio. Y uno puede reproducirlo, pero como estoy grabando, la, la app de grabación de pantalla se superpone con todo el sistema de audios de eh, la aplicación de podcast. Pero está ahí. Yo después en el aula virtual les linkeo al, al podcast. Además, eso se pueden beber en nuestros artículos. Es, es muy piola. Bueno, les mando un saludo. Espero que estén bien. Y que prueben, prueben generar sus propios podcasts, aunque sea de, de ensayo, para ver qué fácil, rápido, sencillo, intuitivo y poderoso que puede ser esto. Un saludo.